De vuelta con ustedes en tocando el fondo señor director vamos entonces con lo que trae la prensa hoy la novedad de hoy es simplemente el discurso de luis abinader no tuve tiempo en lo que transitaba de camino hacia acá pude escuchar brevemente la última parte al sentarme aquí en mi escritorio observé la última parte de la grabación de luis abinader que noté y por lo que yo creo y están así los mismos peredeístas de la corriente de Leonel Fernández a la espera a la espera de que esa propuesta de modificación como proyecto de la constitución ya está hecha motivada y firmada de eso ustedes pueden estar seguros. El grupo de Danilo Medina está esperando el momento oportuno, incluso en estos momentos, están reunidos, reunidas ambas facciones, buscando, voceros de ambas facciones, de Leonel y Danilo, una solución de ese problema. ¿Qué noté, y por lo que yo digo que de manera muy floja, en este país, la oposición, y de manera muy tardía, la oposición reacciona. El supuesto líder de la oposición, Luis Abinader. No sé, señor director, si usted tiene la intervención y la puede conseguir por ahí, me hace la... tiene la gentileza, el favor de conseguírmelo. Noté tres aspectos, por lo que yo creo que en los próximos días, aquí al viernes, por ahí se va a someter esa propuesta con esta rebeldía del grupo de Leonel que lo que quiere, no por bien de la constitución no por el bienestar de la patria no porque la constitución llegue a modificarse ya por la vez número 40 pudiésemos decir por cuadragésima ocasión no por los intereses de tener un país moderno con una constitución que favorezca el desarrollo, el respeto institucional y que favorezca que República Dominicana como nación pueda ir a ritmo de avance voy a decir estas tres cosas puede venir aquí señor director por un lado temiendo lo peor dice Miguel Vargas Maldonado el aliado mayoritario de Danilo que le ha valido choques y fricción con el frente opositor y un grupo de se llamó eh, frente patriótico en ningún momento después coalición de la oposición y luego pues un conjunto de partidos minoritarios que se aliaron a Leonel y a Danilo para lograr las elecciones y ganar con la mayoría de los votos. Su accionista mayoritario le creó problemas con la facción de Leonel, con la facción de los reformistas que estaban aliados, se fueron de ahí. Bueno, y dice él que él solo iría aliado al partido de la liberación dominicana para que ustedes vean y llegar a la intervención de Luis Abinader que quiero que me consiga si es posible la intervención de Luis Abinader que fue hace un momento que debe estar en todos los medios. Dice Miguel Vargas Maldonado, "Yo solo voy aliado al PLD si Danilo es el candidato y yo apoyo la reforma constitucional." Está hablando de los seguidores de él y ya yo le voy a dar la primera la primera indicio de lo que yo creo que va a pasar por el susto que veo y la foto que me envía nuestro amigo Compres del grupo opositor y yo digo bueno pues si dentro del PLD Leonel Fernández Reina solamente tiene ese grupo yo creo que entonces lo que dijo ayer el, el, el diputado Báez pues es cierto que entonces los días de Leonel estarían contados dentro del Partido de la Liberación Dominicana. Vamos a ver lo que dice Miguel Vargas Maldonado. Póngalo, señor director, brevemente. La posibilidad de una eventual alianza con el Partido de la Liberación Dominicana sí y solo sí el presidente Danilo Medina es el candidato ahí está solamente si es Danilo va como candidato aliado a él claro comprándole el gusto con los cuartos de los impuestos nuestros ahí está lo que dice él entonces yo decía usted puede venir aquí señor director para pedir que usted me ponga esta foto, la voy a mandar allá a edición, pero vamos a ponerla por aquí mientras tanto y yo decía, bueno, si este es el grupo ya si este es el leonelismo en el Congreso y este es el grupo que está defendiendo a, a Leonel Fernández Reina puede acercarle un poquito más la toma yo creo que ahí ya perdió si sí es posible poquitito más, ahí está, perfecto, perfecto, si ustedes cuentan ahí, los rebeldes, todos los que están ahí fueron reeleccionistas, de Balaguer y de, y de Leonel, todos, y todos estuvieron acorde con la modificación que se hizo de la constitución, la del gusto al antojo de Leonel en el 2010 y la del 2015 en la que se puso el vigésimo transitorio que es por el que está luchando en estos momentos Danilo Medina. Todos, desde Primpujals, desde Maldonado, todos hasta Comprés, vendió su reelección de Leonel Fernández. Que me diga si no es así. Si ese grupo, dentro del comité político, y dentro del Congreso es el de Leonel, Leonel perdió. Y es verdad lo que dijo ayer, puede venir, el Pidio Báez que ya Leonel le pasó su liderazgo y que sus días están contados ahí. Y yo les aseguro que mañana se aprueba la reelección y solamente los que están fieles al comandante, tres o cuatro gatos, los demás se van a montar en el barco de la reelección yo se los aseguro, menos el grupo de Vincho Castillo, encabezado por él y sus hijos y un grupo muy reducido de fieles después todo el mundo se monta porque en este país, ¿ustedes saben por qué se ha generado la pobreza? y no se va a resolver el problema de la pobreza porque los políticos necesitan de la pobreza y de la miseria para mantener su cuota y para mantenerse en el poder, necesitan del pendejo y de la necesidad y del hambre del pendejo con esto yo llego a la conclusión, después que ustedes escuchen ahora Luis Abinader, las tres observaciones que yo hice, por las que yo entiendo, puedo estar equivocado. Pero yo entiendo y estoy casi seguro, que la propuesta, el proyecto para modificar la constitución, que pase la reelección, ya está como dijo Danilo, casi casi. Vamos a ver lo que dice el supuesto líder de la oposición, y ustedes notarán después de esta llamadita. Buenas noches, dígame usted. Sí, dígame. está ahora? Dígame. Para felicitarte con tu programa. Retorno, sí. Pero yo. Yo no estoy de acuerdo con la reforma de la Constitución porque es que, es que eso no puedo un relajo que está ahora todos los días la reforma de la Constitución para una sola persona Mira, yo, yo soy de los primeros que no está de acuerdo con que se reforme la Constitución y he sido de los que más ha hablado de que eh, la reelección le ha hecho un gran daño y un gran problema representa para este país ¿Tú sabes por qué te pero, pero yo te pregunto a ti ¿Por qué Pero yo para, para que tú acabes yo te pregunto a ti ¿Tú crees, que, ¿Tú crees que nosotros como pueblo tenemos voz y voto en el Congreso? ¿Por qué tú crees que no se aprobó el referéndum, el plebiscito, para nosotros a través de, de, de el referéndum revocatorio, convocar la Asamblea Nacional a través del plebiscito, nosotros poder tener voz y voto y decidir lo que queremos. Y eso es labor de los que están en el Congreso, que la mayoría son danilistas. Eso es a propósito, hijo mío. Sí, sí, pero lo que te... Quiero decir que Danilo juró por la constitución que no iba a reelegirse. Y no iba a reformar la constitución para reelegirse. Y yo espero, Pitágoras, oye, esto que te voy a decir. Yo espero que los militares dominicanos no sean lambones, igual que los militares venezolanos. Oíste. Porque Venezuela, en Venezuela, la gente que la dictadura y el hambre del pueblo muriéndose del hambre en Venezuela. Los militares. Y de aquí yo espero que el hijo de Danilo no haga lo mismo hoy. No es deteniendo no a la constitución, ¿viste? Eso no se puede. Muchas gracias hermano por colocarme en ese lugar de patriota, pero de manera lamentable te voy a decir que en este país se aplica del refranero popular, papeleta, mató a menú y morocota se alzó con todo. Poderoso caballero es don dinero. Y te voy a analizar eso después de lo siguiente. Buenas noches. Buenas. Sí. Yo no estoy de acuerdo. Esa es una. ¿Cuántos millones se perdieron en el ayuntamiento de San Francisco? Que no hay una mata para de la que la cae ese bro. Tú le no das cuenta de eso. Una mata no hay para, se descuidaron. ¿Cuántos millones se gastaron en eso? Buenas noches. Buenas noches. Esa es una buena pregunta que usted debe hacerse al alcalde, que es el que ha gastado todo ese dinero y que va a terminar su último año, antes de entregar, manejando 1.086 millones de pesos. Y en este pueblo no se ha construido una letrina que no haya sido deforestar la ciudad completa Gobernar para el grupo de ricos de los que le dan anuncios para su programa Y mantenerlo ahí millonario después del poder Y que al resto del pueblo se lo lleve el diablo Con una móvil soluciones que es una basura de compañía Que lo que hace es cobrar mucho cuarto para brindar el mismo servicio que tenían los camiones antiguos Con el mismo sistema de un vertedero a cielo abierto con el mismo problema que tiene la gente que vive ahí en las inmediaciones de porqueros, asfixiándose, llevándose el diablo, con un grupo de contenedores que no son más que grupo de depositarios de grandes cantidades de enfermedades, ratas y cúmulos hediondo de basura. Pero esto es un pueblo ignorante. Porque cada vez que un hombre serio, como uno, ha querido decir que va a aspirar, dice no aspire porque los hombres serios deben aspirar. Ah, pues entonces usted quiere que los ladrones sigan gobernando. Pues entonces ustedes tienen que llevárselo el diablo. Entonces ustedes tienen que joderse. Porque ustedes votan por delincuentes, por narcotraficantes, por convictos, por gente que vino de vender droga afuera. Y que llegó aquí con muchos cuartos para comprarle a ustedes la voluntad, tres o de sí, para después desaparecerse cuatro años, darle cajeta y funda. Pero ustedes por los 500 pesitos, el pica pollo, venden su voto. Esa es la desgracia de esto. Y como es un pueblo ignorante, hambriento y cobarde, estos sinvergüenzas le compran a ustedes la voluntad en todas las elecciones. Y ustedes como pendejos van, como burro al matadero, a votar por los mismos sinvergüenzas. Señores, ve que yo tengo uso de razón, está aspirando aquí lo mismo. Y el actual alcalde fue producto de una, de una división doble del PLD y del PRD coyuntural que llegó al poder haciéndose el pendejo. Y ustedes se dejaron de coger de pendejos. Entonces, como puse ayer el merengue de Johnny, el tabaco es fuerte y te tendrán que fumárselo hasta que llegue el 2020. Ah. Buenas noches, dígame. Sí, buenas noches, ¿qué tal, Sí. Evarito Ramos, el Sí, dígame, es. Es para llamada al departamento de tránsito del ayuntamiento municipal para que resumiera el problema del se de la bienvenida eh, con Franco y yo. En el día de ayer una comisión de la directiva del sindicato de Transportubano, eh, acudimos al Ayuntamiento Municipal y nos dijeron que nosotros, que ellos no, te, no tenían nada que hacer, porque el semáforo estaba bien. Y, eh, yo le dije que si el semáforo estaba bien, nosotros íbamos a hacer un piquete en las próximas horas en el día de hoy un piquete llevaba el de semana y aún fue que yo me mal, pasamos el día entero trabajando ahí, ahora está las cuatro para los tres lados en rojo si esa gente no sabe de eso por favor que lo cambien que lo saquen de ahí porque si no lo no arregla orden, ese es el problema por ustedes votar por ineptos y poner políticos, el que dirige eso de tránsito no sabe nada de eso es un eléctrico, no sabe nada de eso, y los que estaban en la gestión anterior durante Félix Rodríguez eran comerciantes, y pusieron aquí una famosa compañía que lo hizo fue estafar a este pueblo y por eso el tránsito aquí no sirve usted sale aquí, usted llega como visitante, ustedes son visitantes jóvenes los que están contigo Gerald, hoy aquí Usted llega aquí mañana, tarde y noche, un tapón, en un pueblo de cuatro calles pequeño. ¿Por qué? Porque son ignorantes los que están ahí. No saben de eso. El poder le llegó por Ómosis. Y por eso entre ellos mismos se están matando. El presidente de ese partido y el secretario general no se comen un plato con el alcalde. No se puede ni siquiera ver. Es más, el acuerdo fue dejarlo fuera de la boleta y ahora no encuentran a quién mandarle ese, ese chucho de la sindicatura, que yo entendía debió asumirlo Franklin Romero, y buscar un candidato de otro tipo para la senaduría, pero hasta ahora, Franklin supuestamente será el candidato a senador, que con los dos contendientes que tiene, va de mata y cuarta, con un... Amilcar Romero que no quieren saber ni los perros de él aquí y con un Andrea Costa que nunca ha puesto ni su patrimonio ni su vida al servicio de las comunidades y que no goza de una gran popularidad y por el contrario hasta dentro de su propio partido se están matando los leonelistas y los danilistas y hasta que no se pongan de acuerdo sabrá Dios.